He desarrollado un programa informático que me dirá una posible causa de muerte en SCP Containment Bridge. Deberé cumplir esa causa de muerte antes de morir de otra forma. Vale. Asesinado por un 049-2. Eso está a media partida. Si muero por una causa de muerte que no sea la que me ha dicho el programa, termina la partida. Tan pronto. Bueno, venga. Recoge las gafas. Vale, aquí. Fijo que está el 133. Fijísimo. Vale. Por lo menos pillé la máscara de gas. Está aquí, ¿verdad? Míralo No viene mal el documento, la verdad Vale, no he ido por aquí Coge carguilla, Por favor, esta tarjeta nivel 2 ya tiene que haber algo. Oh, ¡Menos mal! ¡Vamos, por fin! Me aparece a 106, eh. Me va a aparecer en cualquier momento. ¡Ostras! ¡Qué mapa más malo! Está aquí, ¿verdad? Sí, está aquí. Venga. Tengo que volver. Tengo que volver. Que me va a aparecer en cualquier momento el... ¡Oh, menos mal! Vale. Mejor, mejor, mejor, mejor, mejor. Guardo, guardo. A toques, activar la palanca No me acuerdo qué pasillo estaba No me acuerdo de qué pasillo estaba, tío Bueno, ahora estamos bastante seguros, ¿eh? Estamos bastante seguros ¿Se te ha transportado aquí? No tiene pinta Voy a guardar aquí Eh... vale Eh, ¿por qué no le da al Tesla? Ah, oh, qué susto, macho Yeah. Estamos Sé que no soy muy fan de él Pero me lo voy a llevar por una vez Hay algo sin salida Me interesa saber qué es, eh Quiero saber qué es ¡Mierda! ¡Vaya mapa más malo! Estás aquí, ¿verdad? ¡Tu casa! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Matadme! ¡Matadme! ¡Tú también! ¡Los dos a la vez! ¡Que si no se tarda mucho! ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Este es el código, por cierto, del programa? Está escrito en C Vale, esto es otro más interesante, venga Sinado por 939 ¿Dónde estaban los túneles, hermano? ¿Dónde los ascensores? ¿Dónde los ascensores? Oye, oye, oye, oye, oye, oye, Se me están acercando mucho. ¡Ostras! Por aquí. Un poquito más. Un pelín más. Dos pasillos. Vale. ¿Dónde era, tío? ¿Aquí? ¿Esta skin? Tampoco. Vale, vale, vale. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, Ven aquí, ven aquí. Sí, sí, yo me enseño. No. Vamos. Bien. Vamos a darle otra vez. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! 0.49 también, eh. Bien, bien, bien. Me ha pillado por sorpresa, pero es la primera vez que me alegro. <ríe> me ha pillado por sorpresa, pero es la primera vez que me alegro. Vale, vale, vale. Siguiente. Muerte por caída. Vale, me toca volver a los túneles. Estás al otro lado de esta puerta. ¿Dónde está? Lo estoy oyendo y no sé dónde está Yo digo, a ver si está dentro del ascensor yuhu, yuhu, yuhu. Antes de que venga, antes de que venga Bien Ir dentro del 860. No. Eso está lejísimos. Por aquí estaban sus túneles. Necesito tarjeta de nivel 4, sí o sí. ¡Ostras! No voy a recontinuar 106. Tampoco me molesta mucho. ¿Estás allá abajo? Vale. ¡Ay, mis amigos! Hola. Vale. Bien. Vale, ya podemos ir a la entrada. Vale. Y ahora, cuidado, no me maten los MTFs. Por aquí, mierda. Desde el otro lado de la habitación, no me lo puedo creer. Creo que se ha caído por otro lado. Oh. Pues hasta aquí el vídeo. Y hasta estos esto, esto han sido los juegos de la muerte y nos vemos en el siguiente vídeo.